Bueno chicos, quería mostrarles por qué tengo agua caliente nada más Porque tengo algo para probar KUM Arre Tengo KUM de frutilla o cum de... No sé, de papaya o no sé qué es Es un té con leche Esto es así, es re sencillo Agarrás tipo tu taza de agua caliente Y le vertís 200 gramos de, de KUM Arre Y esto es muy loco, pero al parecer los asiáticos utilizan el mismo paquetito Lo doblan así y utilizan esto como cuchara. Los voy a obligar a verme tomar Kum asiático en directo durante todo el día. Mmm, sabe como Kum. ¿Le pongo un segundo paquete? Ahí va. No, mira. Tomó un color re extraño. Tomó un color re violeta. ¿Saben que una vez probé té de rúcula? Eso fue re loco. Madre, sabe re rico. Mmm. Miren, tengo la carita como la del gatito. La de el muchacho de los ojos tristes. Tengo así la carita toda re tristita. ¿Re tristita? ¿Re tristita va? ¿Te gusta Hololive? ¿Ahora gusta Hololive? Live. ¡Ah! De VTubers! Miramos, miramos! Hololay.tv VTuber Audition, nuestros talentos. ¡Oh, por Dios! ¡What the fuck! Miren esto. Es una especie de Twitch de youtubers. VTubers. Tokinosora, Sora, Shikarami Fuyubi, Natsui Matsuri, Osoru Subaru, Murasaki Hion. Para para. Entonces yo puedo elegir entre todas estas... Yokoku y Obero. Kaguya Machen. Abraca mi boca. Hay un darío! Gracias, Ale. Añame el Pavoliering, Morikarib, Takanashi Kira, Gao Gura. Dios, me salen las voces. ¿Hacía las voces? Mirá, no, acá tenemos las Weeps con boobs. Tsunomaki, Tokoyami Towa. <risa> Cada una tiene su propia voz. mata o Subaru. Mmm, ¿eres No, ¿por qué les hacía las voces, Dios? ¿Por qué tan otaku? Vamos a entrar a una random. Por ejemplo, mira todo agua. No, tiene canal de YouTube. What the fuck. O sea, literal, puedo elegir cualquier waifu y me la encuentro después. Aqua. ¿Qué cajos? Esto es reotaku. Voy a guardarme esta página para hacerme la paja luego, ¿eh? Marcadores. Añadir a mi pestaña de marcadores. Hola. ¿Qué es esto? O solo algo ¿Cómo me estás jodiendo que tipo, no puedo creerlo? ¿Puedo ser VTuber? ¡Oh, por Dios! Voy a hacer eso. Lo voy a hacer, chicos. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Puede ser VTuber, gente. Tengo que hacer un día siendo VTuber. Necesito. Ne... No puedo morir sin ser VTuber. Necesito ser VTuber. ¡Oh, hayomina! ¡Ata! ¡Ata! ¡Ata! yara! ¡Ay, no! ¡Voy ¡Pues ser VTuber! ¡No! ¿Te imaginas? ¿Uno un sabi y una tita haciendo VTubers? ¡No! ¡No! Eh, para, para, para, para. Estos chabones. Vi que había tipos también. Había hombres también. Vi que había... Señores con NP. ¡Opa! ¡Ah, mirá! ¡Aronan Deys! Mira, ¡Tiene el canal de Youtube! ¡No puedo ver! ¡Aronan Chan! ¡Nan Igual medio me enturbia cómo se mueven los personajes. Tipo, como que hacen. Como... A ver, este, el primero tiene un montón de movilidad. El segundo está medio como reduro constantemente. Cana de Isaru. A ver, este chabón. Canta. Buah, ¡Wow, re tierno, che. Me re gusta una intro así. ¡No, re tierno! Che, no, no apenas de la boca, me da miedo. ¡No, canta! Ese PNG que hay de micrófono. ¡No, paja, boludo! ¡Hay paja, hay paja, che, chico. Mirá la facha que tiene esa ropa. A ver, para, yo... Me pongo la campera. Juro que puedo hacer fachera. Pero me pongo en modo fachera. Porque no puede ser que esos VTubers sean tan facheros. Y yo esté así... Todas, sin nada. Bueno, ahí tenemos la, la campera fachera. para para para para Tiene un choker. Ah, ahí vamos la facha. No puede estar más fachero que yo. ¡Él no es real! <ríe> no puede ser noche No, che, viendo estos youtubers me dan ganas de ponerme re fachera y decir hola, soy un streamer muy fachera. Pero me falta facha todavía, eh. Esto debería estar más acá metido porque no bueno, queda la manga ahí toda salida. Necesito pensar. ¿Qué es? ¿Qué es? qué es ¿Un sombrero para ponerme? Bueno, ah, ya sé. La metalleta de monstruo de atrás me va a, me va a, me va a facha. Uy, para ¿qué le pasó a la metalleta de monstruo? No algo para mi cabeza Bueno, creo que encontré algo Encontré esto Pero creo que me hace ver más como mmm, un punga de regolita. Esto le da full facha a las riberas que para mí le dan más tres de facha a la remera Y ponemos esto acá Alba Siento que mi facha está siendo insultada Necesito, necesito algo más Unos anteojos <risa> Siento que me estoy atrasando. Creo que necesito... Nada que el delineador no pueda solucionar Delineador Sale ponerse delineador Una tiene que estar fachera, chicos yo no quiero decir nada pero miren la velocidad que tengo para alinearme, miren esto Mi Miren chicos, denme dos minutos para alinearme, de ahora en más denme dos minutos para alinearme Ya uh -huh. Uh -huh. Ya tenemos el primer minuto Segundo ojo Me quedan 20 segundos, 30 segundos ¡Fachera, tita! ¡Ah! ¡Listo! ¡Wow! ¡Fachera! 1 minuto y 56 segundos Pero ese chabón tiene, no sé, como orejas de gato, ¿qué tiene? A ver, para. Mirá, es como... ¡Felipe! ¿Qué tiene ese tipo que no tenga yo? ¡No tiene un Felipe! ¡Gané! Fue facha, Felipe Más tres de facha me da Felipe ¿Algo que me dé más facha? ¿Saben qué me gustaría? ¡Oh! Piercing. <risa> facha Ganame facha ahora Listo, compitiendo de facha, perdón Las personas reales también son facheras Estás peleando contra mí Tiene más rubor que yo Tiene más color que yo ese personaje ¿Se pueden dar cuenta que tiene más color que yo? Chuku. Chuku. Listo, full facha Y canta, mira. Ah, sí? Calcao. No sé qué hacías a mi lado. Con esa carita de corderito de goya. no necesito más. Yo dependo de mis rolas. Tú no de tu mamá y de lo mucho que te drogas. ¿Qué va a pasar cuando se te encerra? So a la sangre se va. Por ahí el corazón se te ahoga. Yo? ¡Eh! ¡Toma! Nadie me gana, menos un Betuber Ya está, gané, le gané, le gané, le gané, no, gané, gané, finalmente gané, gané Betuber o Betita, eligen, eligan eso, eligan eso Betuber o Titatuber Who wins this match? Who wins this match? Una gana de cortarme el pelo, una gana de tener el pelo corto Listo, Gay Panic ¿Quieren tener Gay Panic? Hola, Guida, Soy el chico de las poesías bueno, en unos minutos me, me transformé de ser la tita que estaba con los ojos. Con los ojos todos chiquititos. Mira la, la tita que soy ahora, ahora soy la, la, la tita que te la pone. Esta tita te la pone. Qué lindo que tuve la guitarra. ¡No! ¡Me estoy enamorando de un metuber! ¡La co de mi madre! ¡No, no! ¡Debo detener mi video! ¡Estoy a punto de darle like! ¡No! ¡No me quiero suscribir! ¡No, no, no! ¿Qué hice? Oh. So drop me in my dirty cup of tea Tell the pies to crystal stopping me Make me fall, but I won't stand Cause all of that just with just the calves in the hands Now they wanna whisper Las uñas bastante largas y me está costando un montón tocar